EL TÚNEL DE ERNESTO SÁBATO 16. Amaba desesperadamente a María y no obstante la palabra amor no se había pronunciado entre nosotros. Esperé con ansiedad su retorno de la estancia para decírsela, pero ella no volvía. A medida que fueron pasando los días, creció en mí una especie de locura. Le escribí una segunda carta que simplemente decía, te quiero María, te quiero, te quiero. A los dos días recibí por fin una respuesta que decía estas únicas palabras. Tengo miedo de hacerte mucho mal. Le contesté en el mismo instante, no me importa lo que puedas hacerme, si no pudiera amarte me moriría, cada segundo que paso sin verte es una interminable tortura. Pasaron días atroces, pero la contestación de María no llegó. «Desesperado», escribí, «estás pisoteando este amor». Al otro día, por teléfono, oí su voz remota y temblorosa. Excepto la palabra «María», pronunciada repetidamente, no atiné a decir nada, ni tampoco me habría sido posible. Mi garganta estaba contraída de tal modo que no podía hablar distintamente. Ella me dijo, Vuelvo mañana a Buenos Aires, te hablaré apenas llegue. Al otro día, a la tarde, me habló desde su casa. Te quiero ver enseguida, dije. Sí, nos veremos hoy mismo, respondió. Te espero en la Plaza San Martín, le dije. María pareció vacilar. Luego respondió... Preferiría en la recoleta, estaré a las ocho. ¿Cómo esperé aquel momento? ¿Cómo caminé sin rumbo por las calles para que el tiempo pasara más rápido? ¿Qué ternura sentía en mi alma? ¿Qué hermosos me parecían el mundo, la tarde de verano, los chicos que jugaban en la vereda? Pienso ahora hasta qué punto el amor enseguece y qué mágico poder de transformación tiene. La hermosura del mundo... ¡Si es para ponerse de risa! Habían pasado pocos minutos de las ocho cuando vi a María que se acercaba buscándome en la oscuridad. Era ya muy tarde para ver su cara, pero reconocí su manera de caminar. Nos sentamos, le apreté un brazo y repetí su nombre incesantemente muchas veces. No acertaba a decir otra cosa mientras ella permanecía en silencio. ¿Por qué te fuiste a la estancia? Pregunté por fin con violencia. ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué dejaste esa carta en tu casa? ¿Por qué no me dijiste que eras casada? Ella no respondía. Le estrujé el brazo. Gimió. Me haces mal, Juan Pablo, dijo suavemente. ¿Por qué no me decís nada? ¿Por qué no respondés? No decía nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Por fin respondió. ¿Por qué todo ha de tener respuesta? No hablemos de mí, hablemos de vos, de tus trabajos, de tus preocupaciones. Pensé constantemente en tu pintura, en lo que me dijiste en la Plaza San Martín. Quiero saber qué haces ahora, qué pensás, si has pintado o no. Le volví a estrujar el brazo con rabia. No, me respondí. No es de mí que deseo hablar, deseo hablar de nosotros dos. Necesito saber si me querés. Nada más que eso, saber si me querés no respondió. Desesperado por el silencio y por la oscuridad que no me permitía adivinar sus pensamientos a través de sus ojos, encendí un fósforo. Ella dio vuelta rápidamente la cara escondiéndola. Le tomé la cara con mi otra mano y la obligué a mirarme. Estaba llorando silenciosamente. «Ah, entonces no me querés», dije con amargura. Mientras el fósforo se apagaba, Vi, sin embargo, cómo me miraba con ternura. Luego, ya en plena oscuridad, sentí que su mano acariciaba mi cabeza. Me dijo suavemente, —Claro que te quiero. ¿Por qué hay que decir ciertas cosas? —Sí, le respondí. —¿Pero cómo me querés? Hay muchas maneras de querer. Se puede querer a un perro a un chico. Yo quiero decir amor, verdadero amor, ¿entendés? Tuve una rara intuición. Encendí rápidamente otro fósforo. Tal como lo había intuido, el rostro de María sonreía. Es decir, ya no sonreía, pero había estado sonriendo un décimo de segundo antes. Me ha sucedido a veces darme vuelta de pronto con la sensación de que me espiaban. No encontrar a nadie, y sin embargo sentir que la soledad que me rodeaba era reciente, y que algo fugaz había desaparecido como si un leve temblor quedara vibrando en el ambiente. Era algo así. —¿Has estado sonriendo? —dije con rabia. —¿Sonriendo? —preguntó asombrada. —Sí, sonriendo. A mí no se me engaña tan fácilmente. Me fijo mucho en los detalles. —¿En qué detalles te has fijado? —preguntó. —Quedaba algo en tu cara, rastros de una sonrisa. —¿Y de qué podía sonreír? —volvió a decir con dureza. De mi ingenuidad, de mi pregunta si me querías verdaderamente o como un chico, qué sé yo. Pero habías estado sonriendo, de eso no tengo ninguna duda. María se levantó de golpe. ¿Qué pasa? Pregunté asombrado. Me voy. Repuso secamente. Me levanté como un resorte. ¿Cómo que te vas? Sí, me voy. ¿Cómo que te vas? ¿Por qué? No respondió. Casi la sacudí con los dos brazos. ¿Por qué te vas? Temo que tampoco vos me entiendas. Me dio rabia. ¿Cómo? Te pregunto algo que para mí es cosa de vida o muerte. En vez de responderme sonreís y además te enojas. Claro que es para no entenderte. Imaginás que he sonreído, comentó con sequedad. Estoy seguro, pues te equivocas. Y me duele infinitamente que hayas pensado eso. No sabía qué pensar. En rigor yo no había visto la sonrisa Sino algo así como un rastro en una cara ya seria No sé, María, perdóname Dije abatido Pero tuve la seguridad de que había sonreído Me quedé en silencio Estaba muy abatido Al rato sentí que su mano tomaba mi brazo con ternura Oí enseguida su voz, ahora débil y dolorida ¿Pero cómo pudiste pensarlo? No sé, no sé Repuse casi llorando. Me hizo sentar nuevamente y me acarició la cabeza como lo había hecho al comienzo. —Te advertí que te haría mucho mal, me dijo al cabo de unos instantes de silencio. ¿Ya ves cómo tenía razón? —Ha sido culpa mía, respondí. —No, quizás ha sido culpa mía, comentó pensativamente, como si hablase consigo misma. —Qué extraño, pensé. —¿Qué es lo extraño? preguntó María me quedé asombrado y hasta pensé muchos días después que era capaz de leer los pensamientos hoy mismo no estoy seguro de que yo haya dicho aquellas palabras en voz alta sin darme cuenta ¿qué es lo extraño? volvió a preguntarme porque yo en mi asombro no había respondido ¿qué extraño lo de tu edad? ¿de mi edad? sí, de tu edad, ¿qué edad tenés? rió ¿qué edad crees que tengo? Eso es precisamente lo extraño, respondí La primera vez que te vi me pareciste una muchacha de unos 26 años ¿Y ahora? No, no, ya al comienzo estaba perplejo porque algo no físico me hacía pensar ¿Qué te hacía pensar? Me hacía pensar en muchos años A veces siento como si yo fuera un niño a tu lado ¿Qué edad tenés vos? 38 años Sos muy joven realmente Me quedé perplejo no porque creyera que mi edad fuese excesiva Sino porque, a pesar de todo Yo debía de tener muchos más años que ella Porque, de cualquier modo No era posible que tuviese más de 26 años Muy joven, repitió Adivinando quizá mi asombro ¿Y vos qué edad tenés? Insistí ¿Qué importancia tiene eso? Respondió seriamente ¿Y por qué has preguntado mi edad? Dije, casi irritado esta conversación es absurda, replicó. Todo esto es una tontería. Me asombra que te preocupes de cosas así. ¿Yo preocupándome de cosas así? ¿Nosotros teniendo semejante conversación? ¿En verdad, cómo podía pasar todo eso? Estaba tan perplejo que había olvidado la causa de la pregunta inicial. No, mejor dicho, no había investigado la causa de la pregunta inicial. Solo en mi casa, horas después... Llegué a darme cuenta del significado profundo de esta conversación, aparentemente, tan trivial. 17 Durante más de un mes, nos vimos casi todos los días. No quiero rememorar en detalle todo lo que sucedió en ese tiempo a la vez maravilloso y horrible. Hubo demasiadas cosas tristes para que desee rehacerlas en el recuerdo. María comenzó a venir al taller. La escena de los fósforos, con pequeñas variaciones, se había reproducido dos o tres veces y yo vivía obsesionado con la idea de que su amor era, en el mejor de los casos, amor de madre o de hermana, de modo que la unión física se me aparecía como una garantía de verdadero amor. Diré desde ahora que esa idea fue una de las tantas ingenuidades mías, una de esas ingenuidades que seguramente hacían sonreír a María a mis espaldas. Lejos de tranquilizarme, el amor físico me perturbó más, trajo nuevas y torturantes dudas, dolorosas escenas de incomprensión, crueles experimentos con María. Las horas que pasamos en el taller son horas que nunca olvidaré. Mis sentimientos, durante todo ese periodo, oscilaron entre el amor más puro y el odio más desenfrenado ante las contradicciones y las inexplicables actitudes de María. De pronto me acometía la duda de que todo era fingido. Por momentos parecía una adolescente púdica y de pronto se me ocurría que era una mujer cualquiera y entonces un largo cortejo de dudas desfilaba por mi mente. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Cuándo? En tales ocasiones, no podía evitar la idea de que María representaba la más sutil y atroz de las comedias y de que yo era, entre sus manos, como un ingenuo chiquillo al que se engaña con cuentos fáciles para que coma o duerma. A veces me acometía un frenético pudor, corría a vestirme y luego me lanzaba a la calle a tomar fresco y a rumiar mis dudas y aprensiones. Otros días, en cambio... Mi reacción era positiva y brutal. Me echaba sobre ella, le agarraba los brazos como con tenazas, se los retorcía y le clavaba la mirada en sus ojos, tratando de forzarle garantías de amor, de verdadero amor. Pero nada de todo esto es exactamente lo que quiero decir. Debo confesar que yo mismo no sé lo que quiero decir con eso del amor verdadero y lo curioso es que, aunque empleé muchas veces esa expresión en los interrogatorios, nunca hasta hoy me puse a analizar a fondo su sentido. ¿Qué quería decir? ¿Un amor que incluyera la pasión física? Quizá la buscaba en mi desesperación de comunicarme más firmemente con María. Yo tenía la certeza de que en ciertas ocasiones lográbamos comunicarnos, pero en forma tan sutil, tan pasajera, tan tenue, que luego quedaba más desesperadamente solo que antes con esa imprecisa insatisfacción que experimentamos al querer reconstruir ciertos amores de un sueño. Sé que, de pronto, lográbamos algunos momentos de comunión, y el estar juntos atenuaba la melancolía que siempre acompaña a esas sensaciones, seguramente causada por la esencial incomunicabilidad de esas fugaces bellezas. Bastaba que nos miráramos para saber que estábamos pensando, o mejor dicho, sintiendo lo mismo. Claro que pagábamos cruelmente esos instantes, porque todo lo que sucedía después parecía grosero o torpe. Cualquier cosa que hiciéramos, hablar, tomar café, era dolorosa, pues señalaba hasta qué punto eran fugaces esos instantes de comunidad. Y lo que era mucho peor, causaban nuevos distanciamientos porque yo la forzaba, en la desesperación de consolidar de algún modo esa fusión, a unirnos corporalmente. Sólo lográbamos confirmar la imposibilidad de prolongarla o consolidarla mediante un acto material, pero ella agravaba las cosas porque, quizá en su deseo de borrarme esa idea fija, aparentaba sentir un verdadero y casi increíble placer, y entonces, Venían las escenas de vestirme rápidamente y huir a la calle, o de apretarle brutalmente los brazos y querer forzarle confesiones sobre la veracidad de sus sentimientos y sensaciones. Y todo era tan atroz, que cuando ella intuía que nos acercábamos al amor físico, trataba de rehuirlo. Al final había llegado a un completo escepticismo y trataba de hacerme comprender que no solamente era inútil para nuestro amor, sino hasta pernicioso. Con esta actitud, solo lograba aumentar mis dudas acerca de la naturaleza de su amor, puesto que yo me preguntaba si ella no habría estado haciendo la comedia y entonces poder ella arguir que el vínculo físico era pernicioso y de ese modo evitarlo en el futuro, siendo la verdad que lo detestaba desde el comienzo y por lo tanto que era fingido su placer. Naturalmente sobrevenían otras peleas y era inútil que ella tratara de convencerme Solo conseguía enloquecerme con nuevas y más sutiles dudas Y así recomenzaban nuevos y más complicados interrogantes Lo que más me indignaba ante el hipotético engaño Era el haberme entregado a ella completamente indefenso como una criatura Si alguna vez sospecho que me has engañado, le decía con rabia Te mataré como un perro le retorcía los brazos y la miraba fijamente en los ojos por si podía advertir algún indicio, algún brillo sospechoso, algún fugaz destello de ironía. Pero en esas ocasiones me miraba asustada como un niño o tristemente con resignación mientras comenzaba a vestirse en silencio. Un día la discusión fue más violenta y llegué a gritarle puta. María quedó muda y paralizada. Luego, lentamente, en silencio, fue a vestirse detrás del biombo de las modelos y cuando yo, después de luchar entre mi odio y mi arrepentimiento, corrí a pedirle perdón, vi que su rostro estaba empapado en lágrimas. No supe qué hacer. La besé tiernamente en los ojos, le pedí perdón con humildad, lloré ante ella, me acusé de ser un monstruo cruel, injusto y vengativo y eso duró mientras ella mostró algún resto de desconsuelo, pero apenas se calmó y comenzó a sonreír con felicidad, empezó a parecerme poco natural que ella no siguiera triste. Podía tranquilizarse, pero era sumamente sospechoso que se entregase a la alegría después de haberle gritado una palabra semejante, y comenzó a parecerme que cualquier mujer debe sentirse humillada al ser calificada así, hasta las propias prostitutas, pero ninguna mujer podría volver tan pronto a la alegría a menos de haber cierta, no, no, no, no. cierta verdad en aquella calificación. Escenas semejantes se repetían casi todos los días. A veces terminaban en una calma relativa y salíamos a caminar por la Plaza Francia como dos adolescentes enamorados. Pero esos momentos de ternura se fueron haciendo más caros y cortos como inestables momentos de sol en un cielo cada vez más tempestuoso y sombrío. Mis dudas y mis interrogatorios fueron envolviendo todo como una liana que fuera enredando y ahogando los árboles de un parque en una monstruosa trama. 18. Mis interrogatorios, cada día más frecuentes y retorcidos, eran a propósito de sus silencios, sus miradas, sus palabras perdidas Algún viaje a la estancia Sus amores Una vez le pregunté por qué se hacía llamar Señorita Iribarne en vez de Señora de Allende Sonrió y me dijo ¿Qué niño sos? ¿Qué importancia puede tener eso? Para mí tiene mucha importancia Respondí examinando sus ojos Es una costumbre de familia Me respondió Abandonando la sonrisa Sin embargo, aduje. La primera vez que hablé a tu casa y pregunté por la señorita Iribarne, la mucama vaciló un instante antes de responderme. ¿Te habrá parecido? Puede ser, pero ¿por qué no me corrigió? María volvió a sonreír, esta vez con mayor intensidad. Te acabo de explicar, dijo, que es costumbre nuestra, de manera que la mucama también lo sabe. Todos me llaman María Iribarne. María Erivarna me parece natural, pero menos natural me parece que la mucama se extrañe tan poco cuando te llaman señorita. Ah, no me di cuenta de que era eso lo que te sorprendía. Bueno, no es lo acostumbrado y quizá eso explica la vacilación de la mucama. Se quedó pensativa, como si por primera vez advirtiese el problema. Y sin embargo no me corrigió, insistí. ¿Quién? preguntó ella, como volviendo a la conciencia. La mucama no me corrigió lo de señorita. Pero Juan Pablo, todo eso no tiene absolutamente ninguna importancia y no sé qué quieres demostrar. Quiero demostrar que probablemente no era la primera vez que se te llamaba señorita. La primera vez la mucama habría corregido. María se echó a reír. Sos completamente fantástico, dijo casi con alegría, acariciándome con ternura. Permanecí serio. Además, proseguí. Cuando me atendiste por primera vez, tu voz era neutra, casi oficinesca, hasta que cerraste la puerta. Luego seguiste hablando con voz tierna. ¿Por qué ese cambio? Pero Juan Pablo, respondió poniéndose seria, ¿cómo podía hablarte así de la de la mucama? Sí, eso es razonable, pero dijiste, Yo cierro la puerta saben que no debes molestarme. Esa frase no podía referirse a mí, puesto que era la primera vez que te hablaba. Tampoco se podía referir a Hunter puesto que lo podés ver cuantas veces quieras en la estancia. Me parece evidente que debe de haber otras personas que te hablan o que te hablaban, ¿no es así? María me miró con tristeza. En vez de mirarme con tristeza podrías contestar, comenté con irritación. Pero Juan Pablo, todo lo que estás diciendo es una puerilidad. Claro que hablan otras personas, primos, amigos de la familia, mi madre, qué sé yo. Pero me parece que para conversaciones de ese tipo no hay necesidad de esconderse. —¿Y quién te autoriza a decir que yo me escondo? —respondió con violencia. —No te excites. Vos misma me has hablado en una oportunidad de un tal Richard que no era ni primo, ni amigo de la familia, ni tu madre. María quedó muy abatida. —Pobre Richard —comentó dulcemente. —¿Por qué pobre? —Sabes bien que se suicidó y que en cierto modo yo tengo algo de culpa. Me escribía cartas terribles, pero nunca pude hacer nada por él. —Pobre. Pobre Richard. Me gustaría que me mostrases alguna de esas cartas. ¿Para qué? Si ya ha muerto. No importa, me gustaría lo mismo. Las quemé todas. Podías haber dicho de entrada que las habías quemado. En cambio me dijiste ¿para qué? Si ya ha muerto. Siempre lo mismo. Además, ¿por qué las quemaste? Si es que verdaderamente lo has hecho. La otra vez me confesaste que guardas todas tus cartas de amor. Las cartas de Sir Richard debían de ser muy comprometedoras para que hayas hecho eso. ¿O no? No las quemé porque fueran comprometedoras, sino porque eran tristes, me deprimían. ¿Por qué te deprimían? No sé. Richard era un hombre depresivo, se parecía mucho a vos. ¿Estuviste enamorada de él? Por favor. ¿Por favor qué? Pero no, Juan Pablo, ¿tenés cada idea? No veo que sea descabellada. ¿Se enamora? Te escribe cartas tan tremendas que juzgás mejor quemarlas. ¿Se suicida y pensás que mi idea es descabellada? ¿Por qué? Porque a pesar de todo nunca estuve enamorada de él ¿Por qué no? No sé verdaderamente Quizá porque no era el tipo Dijiste que se parecía a mí Por Dios, quise decir que se parecía a vos en cierto sentido Pero no que fuera idéntico Era un hombre incapaz de crear nada Era destructivo Tenía una inteligencia mortal Era un nihilista Algo así como tu parte negativa Está bien, pero sigo sin comprender la necesidad de quemar las cartas te repito que las quemé porque me deprimían. Pero podías tenerlas guardadas sin leerlas. Eso solo prueba que las releíste hasta quemarlas. Y si las releías, sería por algo. Por algo que debería atraerte en él. Yo no he dicho que no me trajese. Dijiste que no era tu tipo. Dios mío, Dios mío. La muerte tampoco es mi tipo y no obstante muchas veces me atrae. Richard me atraía casi como me atrae la muerte o la nada. Pero creo que uno no debe entregarse pasivamente a esos sentimientos. Por eso tal vez no lo quise, por eso quemé sus cartas. Cuando murió decidí destruir todo lo que prolongaba su existencia. Quedó deprimido y no pude lograr una palabra más acerca de Richard. Pero debo agregar que no era ese hombre el que más me torturó, porque al fin y al cabo de él llegué a saber bastante. Eran las personas desconocidas, las sombras que jamás mencionó y que, sin embargo, yo sentía moverse silenciosa y oscuramente en su vida. Las peores cosas de María las imaginaba precisamente con esas sombras anónimas. Me torturaba, y aún hoy me tortura una palabra que se escapó de sus labios en un momento de placer físico. Pero de todos aquellos complejos interrogatorios, hubo uno que echó tremenda luz acerca de María y su amor. 19. Naturalmente, puesto que se había casado con Allende, era lógico pensar que alguna vez debió sentir algo por ese hombre. Debo decir que este problema, que podríamos llamar el problema Allende, fue uno de los que más me obsesionaron. Eran varios los enigmas que quería dilucidar, pero sobre todo estos dos. ¿Lo había querido en alguna oportunidad? ¿Lo quería todavía? Estas dos preguntas no se podían tomar en forma aislada. Estaban vinculadas a otras. Si no quería Allende. ¿a quién quería? ¿A mí? ¿A Hunter? ¿A alguno de esos misteriosos personajes del teléfono? O bien era posible que quisiera a distintos seres de manera diferente, como pasa en ciertos hombres. Pero también era posible que no quisiera a nadie y que sucesivamente nos dijese a cada uno de nosotros, pobres diablos, chiquilines, que éramos el único, y que los demás eran simples sombras, seres con quienes mantenía una relación superficial o aparente. Un día decidí aclarar el problema Allende. Comencé preguntándole por qué se había casado con él. —Lo quería —me respondió. —Entonces ahora no lo querés. —Yo no he dicho que haya dejado de quererlo —respondió. —Dijiste lo quería, no dijiste lo quiero. Haces siempre cuestiones de palabras y retorces, todo hasta lo increíble, protestó María. Cuando dije que me había casado porque lo quería, no quise decir que ahora no lo quiera. Ah, dije rápidamente, como queriendo encontrarla en falta respecto a declaraciones hechas en interrogatorios anteriores. Cayó. Parecía abatida. ¿Por qué no me respondés? Pregunté. Porque me parece inútil. Este diálogo lo hemos tenido muchas veces en forma casi idéntica. No, no es lo mismo que otras veces. Te he preguntado si ahora lo querés, Allende, y me has dicho que sí. Me parece recordar en que otra oportunidad en el puerto me dijiste que yo era la primera persona que habías querido. María volvió a quedar callada. Me irritaba en ella que no solamente era contradictoria, sino que costaba un enorme esfuerzo sacarle una declaración cualquiera. ¿Qué contestás a eso?, Volví a interrogar. —Hay muchas maneras de amar y de querer —respondió, cansada. —Te imaginarás que ahora no puedo seguir queriendo a Allende como hace años, cuando nos casamos de la misma manera. —¿De qué manera? —¿Cómo de qué manera? —¿Sabes lo que quiero decir? —No sé nada. —Te lo he dicho muchas veces. —Lo has dicho, pero no lo has explicado nunca. —¡He explicado! —exclamó con amargura. Vos has dicho mil veces que hay muchas cosas que no admiten explicación y ahora me decís que explique algo tan complejo. Te he dicho mil veces que Allende es un gran compañero mío, que lo quiero como un hermano, que lo cuido, que tengo una gran ternura por él, una gran admiración por la serenidad de su espíritu, que me parece muy superior a mí en todo sentido, que a su lado me siento un ser mezquino y culpable. ¿Cómo podés imaginar, pues, que no lo quiera? No soy yo el que ha dicho que no lo quieras. Vos misma me has dicho que ahora no es como cuando te casaste. Quizá debo concluir que cuando te casaste lo querías, como decís, que ahora me querés a mí. Por otro lado, hace unos días en el puerto me dijiste que yo era la primera persona a la que habías querido verdaderamente. María me miró tristemente. Bueno, dejemos de lado esta contradicción. Proseguí. Pero volvemos a Allende. Decís que lo querés como a un hermano Ahora necesito que me respondas... A una sola pregunta. ¿Te acostás con él? María me miró con mayor tristeza. Estuvo un rato callada y al cabo me preguntó con voz muy dolorida. ¿Es necesario que responda también a eso? Sí, es absolutamente necesario. Le dije con dureza. Me parece horrible que me interrogues de este modo. Es muy sencillo, tenés que decir sí o no. La respuesta no es tan simple. Se puede hacer y no hacer. Muy bien, concluí fríamente. Eso quiere decir que sí. Muy bien, sí. Entonces lo deseas. Hice esta afirmación mirando cuidadosamente sus ojos. La hacía con mala intención. Era óptima para sacar una serie de conclusiones. No es que yo creyera que lo desease realmente, aunque también eso era posible dado el temperamento de María, sino que quería forzarle a aclarar eso de cariño de hermano. María, tal como yo lo esperaba, Tardó en responder. Seguramente estuvo pensando las palabras. Al fin dijo, «He dicho que me acuesto con él, no que lo desee». «¡Ah!», exclamé triunfalmente. «¿Eso quiere decir que lo haces sin desearlo, pero haciéndole creer que lo deseas?». María quedó demudada. Por su rostro comenzaron a caer lágrimas silenciosas. Su mirada era como de vidrio triturado. «¡Yo no he dicho eso!», murmuró lentamente. Porque es evidente, proseguí implacable, que si demostrases no sentir nada, no desearlo, si demostrases que la unión física es un sacrificio que haces en honor a su cariño, a tu admiración por su espíritu superior, etc., Allende no volvería a acostarse jamás con vos. En otras palabras, el hecho de que siga haciéndolo demuestra que sos capaz de engañarlo no solo acerca de tus sentimientos, sino hasta de tus sensaciones, y que sos capaz de una imitación perfecta del placer. María lloraba en silencio y miraba hacia el suelo. «Sos increíblemente cruel», pudo decir al fin. «Dejemos de lado las consideraciones de formas. Me interesa el fondo. El fondo es que sos capaz de engañar a tu madre durante años, no solo acerca de tus sentimientos, sino también de tus sensaciones. La conclusión podría inferirla a un aprendiz. ¿Por qué no has de engañarme a mí también?» Ahora comprenderás por qué muchas veces te he indagado la veracidad de tus sensaciones. Siempre recuerdo cómo el padre de Desdémona advirtió a Otelo que una mujer que había engañado al padre podía engañar a otro hombre. Y a mí nada me ha podido sacar de la cabeza este hecho, el que has estado engañando constantemente a gente durante años. Por un instante sentí el deseo de llevar la crueldad hasta el máximo y agregué, aunque me daba cuenta de su vulgaridad y torpeza, engañando a un ciego. 20. Ya antes de decir esta frase, estaba un poco arrepentido. Debajo del que quería decirla y experimentar una perversa satisfacción, un ser más puro y más tierno se disponía a tomar la iniciativa en cuanto a la crueldad de la frase hiciese su efecto, y en cierto modo, ya silenciosamente, había tomado el partido de María antes de pronunciar esas palabras estúpidas e inútiles. ¿Qué podía lograr en efecto con ellas? De manera que, apenas comenzaron a salir de mis labios, ya ese ser de abajo las oía con estupor, como si a pesar de todo no hubiera creído seriamente en la posibilidad de que el otro las pronunciase. Y a medida que salieron, Comenzó a tomar el mando de mi conciencia y de mi voluntad y casi llega a su decisión a tiempo para impedir que la frase saliera completa. Apenas terminada, porque a pesar de todo terminé la frase, era totalmente dueño de mí y ya ordenaba pedir perdón, humillarme delante de María, reconocer mi torpeza y mi crueldad. ¿Cuántas veces esta maldita división de mi conciencia ha sido la culpable de hechos atroces? Mientras una parte me lleva a tomar una hermosa actitud, la otra denuncia el fraude, la hipocresía y la falsa generosidad. Mientras una me lleva a insultar a un ser humano, la otra se conduele de él y me acusa a mí mismo de lo que denunció en los otros. Mientras una me hace ver la belleza del mundo, la otra me señala su fealdad y la ridiculez de todo sentimiento de felicidad. En fin... Ya era tarde, de todos modos, para cerrar la herida abierta en el alma de María, y esto me lo aseguraba sordamente, con remota, satisfecha malevolencia, el otro yo, que ahora estaba hundido allí, en una especie de inmunda cueva, ya era irremediablemente tarde. María se incorporó en silencio, con infinito cansancio, mientras su mirada, como la conocía, Levantaba el puente levadizo que a veces tendía entre nuestros espíritus. Ya era la mirada dura de unos ojos impenetrables. De pronto me acometió la idea de que ese puente se había levantado para siempre y en la repentina desesperación no vacilé en someterme a las humillaciones más grandes. Besar sus pies, por ejemplo. Solo logré que me mirara con piedad y que sus ojos se ablandasen por un instante pero de piedad, solo de piedad. Mientras salía del taller y me aseguraba una vez más que no me guardaba rencor, yo me hundí en una aniquilación total de la voluntad, quedé sin atinar a nada en medio del taller, mirando como un alelado un punto fijo, hasta que de pronto tuve conciencia de que debía hacer una serie de cosas. Corrí a la calle pero María ya no se veía por ningún lado. Corrí a su casa en un taxi porque supuse que ella no iría directamente y por lo tanto esperaba encontrarla a su llegada. Esperé en vano durante más de una hora. Hablé por teléfono desde un café. Me dijeron que no estaba y que no había vuelto desde las cuatro, la hora en que había salido para mi taller. Esperé varias horas más. Luego volví a hablar por teléfono. Me dijeron que María no iría a la casa hasta la noche. Desesperado, salí a buscarla por todas partes, es decir, por los lugares en que habitualmente nos encontrábamos o caminábamos. La Recoleta, la Avenida Centenario, la Plaza Francia, Puerto Nuevo… no la vi por ningún lado hasta que comprendí que lo más probable era, precisamente, que caminara por cualquier parte. Menos por los lugares que le recordasen nuestros mejores momentos. Corrí de nuevo hasta su casa, pero era muy tarde y probablemente ya hubiera entrado. Telefoné nuevamente. En efecto, había vuelto. Pero me dijeron que estaba en cama y que le era imposible atender el teléfono. Había dado mi nombre, sin embargo. Algo se había roto entre nosotros. Hoy leímos y escuchamos los capítulos del 16 al 20 del túnel de Ernesto Sábato. No te pierdas en nuestro próximo episodio los capítulos del 21 al 25. Te esperamos.